Texto extraído de una conferencia de María el Sabe, titulado ¿Dónde tiene el hombre la fuente de su felicidad? Que las mujeres somos débiles, ¿cuántas veces lo escuchamos? Sí, y que los hombres están llenos de fuerza y de conocimiento. Y esos hombres fuertes y sabios, ¿dónde fueron creados? ¿No se acuerdan que ellos también tienen o tuvieron una madre? Y el que es o será padre, ¿Acaso no recuerda que su criatura necesita tener una madre? Es asombroso cómo se ocupan algunos de la maternidad, y verdaderamente triste el disgusto de algunos padres si deseando un hijo les nace una hija. Las tareas de la mujer carecen de valor, de la mañana a la noche trabajando sin parar. Para nosotras no hay jornada de ocho horas, y aún así no hacemos nada nuestro trabajo no es nada se nos va la mañana por una cosa u otra la compra, el desayuno, la comida se nos va la tarde arreglando sus camisas sus viejos pantalones o remendando sus calcetines luego para cuando los hombres llegan a casa rápido la cena cuidado si no he aquí nuestros trabajos de cada día los calcetines ayer remendados Hoy dejan ver los dedos, la comida y la cena la llevan en su tripa llena. Ayer como hoy, hoy como mañana, así los días del año suelen ser para nosotras. Si los hombres hacen una casa se pasa un año y allí, en pie, está la casa. Tan solo trabajan ocho horas, pero creen que esas son las que cuentan. ¿De dónde vienen todos estos infortunios entre hombres y mujeres? de que no se tiene en cuenta a la madre en la medida que sería necesario. La madre, he aquí la fuente de la felicidad de los hombres. Que lo disfrutéis.